Pongámonos serios, que ya llegó el invitado. ¿Lo Ay. conoces tú, Camila? Somos paisanos. Pues sí. Pero sí lo conoces. O sea, sí has sí. platicado con él. Sí, sí, es, ha dado una charla en el lab del de, Festival de Cine Radical. Ah, ok, ok. Sí, porque digo, de conocerlo lo conoce todo el mundo, pero de que haya <ríe> platicado. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Camila, ¿no? Pues la que es la maestra, maestra de Bolivia, qué gusto. No, eh, tú, Bruno. Sí, este, pues la, la, la invitamos una vez al, al podcast, nos, nos cayó bien, y dijimos, vamos a invitarla a ver si se anima a conducir y mírala. Mírala, Hola. mírala. Bueno, súper bien, y también lo, lo pienso como conjuro, así que, que, me, que me acerque a Bolivia. Pues yo vivía entre el 96 y el 2000 allá. Y todo un viaje muy, muy poderoso, pero bueno, es otro tema. Buenísimo. Pues mira, hemos estado de suerte. Casi en todos los programas tenemos a todo el, todo el staff del podcast. Y bueno, no podía faltar Carlita. Carlita, ¿cómo andas? Y es locochón cochón porque yo escucho el podcast, pero pues sí es sonoro, ¿no? O sea, justamente que estamos acostumbrados a las pantallitas. <risa> y está chistoso entrar a la tripa porque pensé que lo hacían sonoro, ¿eh? Sí, sí va sonoro. No, yo sé, me refiero, o sea, que, que, que era como, como un, una radio virtual, pero bueno, para nosotros es todavía tele, ¿no? Digo, sí, pues. Me puedo tomar mi cervecita y demás, ¿verdad? Sí, sin, sin bronca, digo, sobre todo tú. El maestro Moon, ¿por qué es este? Es fresa, se aprieta, no señores tendría ¿Qué toman allá los montrealeños chelas o qué? Sí. Nomás, no he así como, un... no hay como un licor local. No, hay, hay, hay whisky de maple. Ay, güey, eso de estar bien raro. Es que es, casi... es, es dulcísimo, entonces sí. puedes poner en estado de humildad des... rápidamente. Te, te ha de subir así Pero en ¿no? Friga, se, ¿no? no se sienten, estás tomando algo dulcecito y entonces a los dos shots ya estás como moped. Sí, me imagino, güey. Y, y en, en Bolivia, ¿qué hay? ¿Es el pisco también? No, es ingani. perdón. ¿Cómo se llama? El, el Singani, sí, el ¿Singani? singani, pero yo no soy buena referencia porque casi no tomo. ¿Pero qué es también un como aguardiente? Sí, es parecido, pero también se toma harta cerveza. Ok. No, yo tampoco soy este bebedor, pero pues, un, pues estaría bueno un día probar el Singani. En la Narvarte pues ahí donde vive Carla, y pues ay, puro café de Starbucks, ¿no, Carlita? Guacala. Ah. No, está, está el cafecito ahí. O mezcal, o mezcal pero del, del de los del, de los hipsters, ¿no? El de seguro. El que, está, el que está ya ahí dañando toda la, la chamba de los maestros ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pues vamos a empezar. Estás escuchando Nada Es Original.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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Nada es Original. Yo nunca digo mi nombre, yo soy Michael Ramos Traizaga y estoy aquí ahora súper de manteles largos, de plácemes, de fiesta, porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar con él de una faceta, pues iba a decir poco conocida, no, menos conocida que su amplísima trayectoria como cineasta experimental. Pero antes de pasar a platicar con nuestro invitado, quiero darle la bienvenida a mis, eh, pues a los compañeros de, de, de este podcast maravilloso que sabemos que es su favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y, y pues desde La Paz, Bolivia, nos acompaña Camila Perales, talento fulgurante, estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Micha, ¿todo bien? Eh, aquí el clima está, está extrañamente caluroso. <ríe> Solamente puedo decir eso. Es, es el, el resplandor de tu, de tu estrella lo que calienta el clima <ríe> por allá. Y tomándose un café del Starbucks más cercano a su casa, ahí en la Narvarte, está también nuestra querida Carlita González Treviño. Claro que no, me estoy tomando un chocolate que me hice yo. Ándale, pues. Pero del Starbucks. No, claro que no. Por favor. Pues ahí en tu colonia no creo que haya otros cafés, ¿no? Más que el Starbucks, pero bueno. Ah, pues no, hay un montón. Ay, ya mi chapo, por favor. Ah, no. está, está bueno, está bueno. Bienvenida Carla, bienvenida. Pues y hola. Pues Hola desde... a todos, a todos. Ay, qué onda. Pues aquí listos para platicar con nuestro invitado y desde el Monterrey canadiense, con no tanto frío, ya viviendo en eterna solitud, el maestro Bunt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy disfrutando de estos 15 grados bajo cero levecitos de esta noche, entonces... Pues... Están leves, están leves, ¿no? Para ¿Dónde? como acostumbran. Están leves. este, Usualmente ya en estas alturas ya son de, 20, de menos 20 para abajo, entonces a ver qué pasa <risa> las próximas es, semanas. Está bueno, está bueno. Yo decía lo de la solitud no como presagio, eh, Antonio, sino porque ahora ya estás en tu palacete eh, montrealense oh. solito, no porque te desee que estés en eterna solitud, ¿eh? Luego que me vayas a deprimir. No, sí, así, así Oye, lo, lo entendí, que así lo entendí. Ah, bueno, bueno. Pues ya, sin más preámbulo, redoble de tambores y fanfarias para recibir a nuestro querido Bruno Varela desde Oaxaca, La Bella. ¿Cómo estás, Bruno? Un placer, ¿no? Buenas noches a todos, a todos todos. Yo hablo hoy como puedo. Todos, todos. <risa> Bien, a todos y, y, y con X. No, bueno, un gusto para mí ser parte de... de... Mi segunda intervención en, en el podcast, y soy un escucha así, bueno, me parece muy interesante como el ejercicio de, de, de volverlo a encontrar ahora ya literalmente armado como una especie ahí de revista y habitado por ustedes. Me, me, me, me da gusto y justamente platicar sobre asuntos sonoros siempre es un placer, pero encontrarlos de partida y el puente con Bolivia para mí en lo personal siempre es emocionante. Y bueno, acá andamos con por Buenísimo. Ánimo. Sí, Bruno, pues desde ya hace un rato que estamos como este tratando también de, de abonar en el terreno. De hecho, el podcast se, se, se convirtió en una extensión del Festival de Cine Radical en, en, algún, en algún momento para platicar precisamente y conocer, la, que estuvo muy interesante conocer a jóvenes cineastas de por allá, participantes en la pasada edición, y pues aquí andamos también tratando de, pues de conocer, de, de, de platicar con, con gente, y bueno, pues sabemos que tú tienes una conexión, eh, especial con, con Bolivia pues qué bueno que, que ande Camila por acá para que también se devuelva preguntándote preguntándote todo, y bien decías tenemos ahora un capítulo especial en donde no vamos a hablar de tu parte experimental, que sí de alguna manera tiene que ver con tu última pieza el prototipo que hasta donde alcanzo a percibir, digo fue la rotunda ganadora de la edición pasada fue la, la película que más visionados tuvo, así un, un, una cosa de verdad eh, monstruosa <ríe> nunca me hubiera esperado este tanta o sea que de, descubrir que tanta gente ve la, la vio ve el festival o sea eso fue pero además que tu película sí arrasó con todas entonces eh, estamos eh, nos va, vamos a compartirles una una serie de experimentos musicales que se llaman así el prototipo que Bruno pues me compartió hace un rato y ahora con este pretexto vamos a hablar de esta parte pues, yo diría un poco menos conocida que, que es tu faceta de músico, Bruno. ¿Cómo ves? No, pues me das es que para hablar de, de, de muchas cosas y porque siempre he agradecido por, por los foros, por los espacios, por los escuchas, ya, ya aquí todos más o menos los conocemos y el tipo de trabajo que hacemos sí requiere complicidad y requiere verse, digamos, aún si se apuesta por ciertos territorios que tampoco son los del margen, ¿no? que podríamos decir laterales y que se están investigando desde otros lugares, eh, sí están hechos para establecer formas de comunidad, ¿no? En, en su forma de hacerse eh, y, y cómo la información se circula y se, se, se vuelven posibles. Y también como públicos, ¿no? Yo soy público y, y al, al mismo tiempo hago cosas, ¿no? Entonces, se, se requieren estos pequeños microclimas. Justo se acaba de publicar un... No, ya no quiero abrir, ¿no? Pero ayer o anteayer un... Éxito muy interesante sobre todos estos curadores que corren de Rotterdam, que tampoco tengo yo ningún afecto por esos festivales. Eh, que los, los, El año pasado los echaron ¿no? y, y recontrataron a, a los curadores eh, en un espacio ahí como de offshore, ¿no? y, y, y con, con formas to, provisionales de, de, de, de, de sueldos muy castigados. Y entre otras cosas, decían que bueno, los festivales a lo mejor ya son espacios que, que, que han dejado de operar, pero justo en los, en los territorios de lo experimental, donde no tenemos otras salidas, donde no estamos jugando frente al, digamos, a, a, a los grandes consorcios, tampoco lo, lo queremos hacer. Los, los nichos que, que construimos, las madrigueras que, que construimos y, está, y es colectivo, hacen posible también que hagamos este trabajo. Entonces Para mí es súper interesante eso que me cuentas. Y, y nada más para cerrar, con, cerrar abrir, ¿no? porque el prototipo se sigue moviendo, quizás cambie la fecha y la vuelva a 2023 con pequeños ajustes. Justo es una de esas películas que acabaron entre tiempos y creo que, por ejemplo, tendrá muy, poco, muy poca circulación en el mundo de los festivales tradicionales. Y, y, y un poco también leyendo lo que hicieron ustedes con el ultracinema y otras formas mucho más como doméstica estoy quizá en este momento más interesado en línea, en ciertos espacios, ab, abierta y cerrada, cambiando ahí como de juegos, y, y esto que, que un poco jugaron de ir a, a los cineclubs, si se puede ir físicamente, es, es decir, yo, increíble, y si no, que la película se mueva, que es muy fácil, y más bien aprovechar esos circuitos y pues eh, reiterar ese, ese ejercicio, esos dos ejercicios que son interesantes son muy diferentes, no el de verla en tu compu y establecer ahí un diálogo, el que sea, y el de ritualizarlo de otra manera, ¿no? Ir a una sala. Entonces, bueno, o sea, lo que quiero decir es la película se sigue moviendo, es una cosa extraña que quedó como, a mí, a mí me, me parece muy interesante, pero no ha tenido, así como tuvo este eco bonito en, en el cinema, por ejemplo en, en otros foros, siento que está como en espera de que, su, de que suceda o lo que sucederá es más bien este de venir en, en un disco, en, en pequeñas proyecciones, me gustaría pensar en un fanzine, ¿no? un, un poco todo eso ha sido el, el, el prototipo y y bueno, pues ha tenido muy pocas salidas, esa, esa proyección que tuvo, esa salida en ultra ultracinema virtual, y después literalmente una proyección presencial una única vez, en Cámara Lúcida que es un festival también hermano, en Cuenca, chiquitito, ¿no? Eh, chiquitito y inmenso a la vez, como todo lo que intentamos hacer. Quiero decir, había un público de, de, de, de, de amigos y cómplices, por un lado, y se presentó en El Radical en Bolivia, que es un poco en esta misma dimensión. Ahí me tendría que platicar de la, de la sala, pero supongo que es en estos mismos espacios que estamos construyendo. Y una vez en Oaxaca, en una pequeña salitititita, eh, que se llama Zala Elia, que es un espacio ahora muy interesante de, como de cine club chiquito, ¿no? que es un poco, un, literalmente le doy las butacas del, del célebre histórico cine club El Pochot. Chiquitito caben 50 personas. Entonces realmente la película no se ha visto. Eso, eso es interesante porque es una cosa que ha hecho cierto ruido y, y al mismo tiempo sigue guardada. En fin, el, el laboratorio ha sido, ha sido interesante como investigación, como pregunta también de cómo se, cómo se puede mover. Y entre otras, digamos, posibilidades, surgió literalmente un disco físico, digo, aquí se los podría enseñar, pero se imprimió, un, hizo un pequeño tiraje de 100 disquitos del prototipo, de los cuales me quedan 5 en físico, ¿no? Con una idea ingenua un poco... Observando, por ejemplo, procesos que veo, Bunt los tiene ahí muy claros en Canadá, ¿no? Pero muy anglo, ¿no? De, por ejemplo, ahora que está el, el festival de, de Media City, justamente Canadá gringo, abierto con esta mirada de indígena, ¿no? Eh, lo cierran hoy. Ahí Camila debería tener su, su beca Cousins, ya estoy abriendo otros vectores. Ves que todos los que trabajan en el norte, además de presentar sus películas abajo, tienen una redirección en línea que te lleva a su, a su mercancía, ¿no? Y venden un montón de madres, ¿no? Lo, incluido así como suenan los soundtracks en vinil de sus películas, y eh, fotos, impresas, y un conjunto que, que nuestros universos son completamente irreales. ¿no? Entonces, yo, yo generé este disco con, con la idea de que podía, cuando proyectara la película, imaginariamente venderlo direct, directamente frente al público, que muchas veces pregunta sobre la música... Y generar como mis pequeños viáticos. La realidad es que terminó siendo regalado así de mano en mano. Eh, eh, todos los de, los... de los Me quedan cinco, los 95, todos fueron circulados en, en manos de gente que, que, que presentó curiosidad. Y quizá ese es su destino. Pero bueno, el, el, la idea del disco me sigue gustando muchísimo. O sea, la idea de como de generar un objeto sonoro que se desprende de la película, que es de lo que vamos a platicar. Y quizá ya eché mucho choro más bien los escucho. Pero... Pero bueno, sí, agradecí mucho el año pasado que confiaras en la película y, y yo esperaría que le sucedan ciertas pequeñas cositas a lo alturas, lo que imagino son foros públicos secos, ya ni siquiera hay como grandes imaginarios, ¿no? Ni, ni de legitimación ni de viaje, pero sí, sí, sí espero que, que, que tenga este año eh, su... como un poco propongo con la película su propia vitalidad, su propia digamos, eh, relación con el mundo, su sus decisiones y que se vea Perdón. gracias, escucho más bien el por, por lo pronto antes de, no sé si alguno de mis colegas tiene algo que decir, por lo pronto te diré que en la gira ultracinema van a pasar cosas interesantes ¿no? la, lo, lo, lo vamos a incluir ahí, el prototipo y la moveremos por, por todos lados y pues sí, ahí habrá, habrá oportunidad no sé, ¿cómo ven chicos? antes, ¿qué, qué les parece si antes de, de o oh, no sé Camila, tú si sí querías preguntarle algo, pero si no Vamos a escuchar el primer track del de soundtrack del de prototipo que se llama justamente así, el prototipo. Y, y eso pues, nos va a dar pie para seguir, seguir charlando. ¿Sale? Entonces vamos a escuchar el primer track del de prototipo y regresamos. Y pues bueno, esto fue el prototipo del de soundtrack. De Mad Nomad. Perdón, va, va de vuelta. <risa> Ahí va. Y muy bien, esto fue el primer eh, track de eh, lo que estábamos hablando, el, el, la banda sonora de la película de Bruno, el prototipo que, por supuesto, interpreta el propio Bruno. Y nos gustaría que nos platicaras antes de, perdón, antes de darle la palabra a mis compañeros. Sabemos que sueles eh, eh, participar con la Cinema Domingo Orquestra, Orchestra, Orquesta, y en este caso, bueno, pues, platícate un poquito, ¿quién es, ¿quiénes son los músicos? ¿Tú la hiciste de hombre de orque hombre Orquesta? ¿Cómo está, ¿Cómo está la conformada esta, esta, esta, esta banda? No, bueno, hay, hay... esta banda sonora, por supuesto. Justo. <ríe> de ambas, ¿no? Y elástica y, y de contexto bueno yo yo toco el bajo desde mis 17 años ¿no? intento acercarme al bajo con con una misma premisa como como lo hizo con el cine pues que es muy amateur muy directa no, no no no fui a una escuela pero he tenido distintos maestros y distintos momentos de aprendizaje con el instrumento no como un instrumentista el bajo además es un un instrumento que que requiere de nuevo como socializarse no funciones específicas no en la base rítmica y y además es el instrumento con el que yo tengo, tengo insisto, como un diálogo personal. bueno, me ha tocado ahí colaborar con mucha gente, incluido algunos músicos bolivianos durante mi estancia allá. Y a partir del 2000, que ya son 22 años, eh, en Oaxaca llega a vivir un músico que para mí era inalcanzable, eh, músico fundador de Tuxidomún, que es un... fue porque, digamos, ya murió uno de los miembros, no se van a, a volver a presentar Digamos, se termina su periodo como, como proyecto. Tuxedo Moon, de San Francisco, digamos, contemporáneos de los residents de Snakefinger, de un momento ahí radical de investigación en los 70 ¿no? Musical, Zappa, ¿no? Y Captain Biffard, un montón de, de, de música que llega a mí en mi adolescencia como, uy, increíble, inalcanzable. Después Tuxedo Moon se vende aquí en el o en cassettes, ¿no? Como objetos así totalmente de culto. Viene a México en los 90, un poco, eh, Steven, ¿no? invitado por, por la efervescencia del zapatismo, se presenta en la sala mesa Y a partir de ahí empieza como a gravitar eh, su interés en, en, en México y termina en Oaxaca en el 2000. Inmediatamente yo me, me acerco como literalmente como un fan de su historia, ¿no? y tengo un par de discos en vinil. Y, y él está proyectando en su jardín. Eh, en 16 milímetros, con un proyector que él tiene, una colección de, de películas con las que había estado trabajando y tocando en vivo de forma muy improvisada y de ahí se empieza como a establecer un pequeño laboratorio, medio fiesta, la gente llega a cocinar, llega con unas cervecitas, ese es el Cinema Domingo Orquesta y es en domingo, ¿no? por eso es que sucede así, como una especie de comida colectiva. Y, y, y en fin, eso pues camina madura, eh, desarrollamos después una especie de, de estructura musical, Steven termina viviendo en Oaxaca, y el Cinema Domingo termina musicalizando después proyectos más complejos, invitados por algunas fundaciones, etcétera, ¿no? con, con, digamos, soundtracks. Yo en paralelo tengo todo este otro proceso de investigación con mis películas, y so, soy muy cuidadoso, siempre hago el sonido de mis películas, que a veces tiene elementos musicales, otros mo, momentos más de investigación sonora, con mis grabadorcitas mis dispositivos. Tenía como, cuidado es, es difícil trabajar con los músicos, para cosas así, con sus egos y los, justo, temas de cómo se presentan los créditos con músicos de este tipo, ¿no? Entonces, y, y sus cobros, y eso, eso es también un gremio muy eh, muy marginado, histórico, eh, yo, yo me puedo medio asumir, se, se paga poquito, se trabaja muchísimo, se asume que tú tienes que tener tu equipo listo, entonces, que, que trabajas por gusto, ¿no? Entonces, yo, yo siempre fui cuidadoso como de mantener dos tracks, el Cinema Domingo, mis proyectos. Y a veces coincidíamos con Steven, con mi grabadorcita, en ciertas cosas que yo le pedía de ir a tocar a su casa. Eh, o pequeñas improvisaciones, ¿no? Pero, pero en, digamos, montar un grupo con, una, con un estudio, todo eso humanamente requiere... No es que sea caro, otro, otro tipo ahí de, de, de estructura ejecutiva que con la que no había jugado, y bueno, para, para el cuento breve, por primera vez eh, con, con el prototipo decidí hacer una pequeña inversión con un pequeño fondo que también eh, tuve posibilidad de jugar en los últimos años. Entonces me permitió eh, cambiar el juego. ¿no? Pienso en una referencia que, por ejemplo, para mí fue muy interesante, eh, Pasolini con, su, con sus solesteadas, con su olesteada africana en particular. Hay un momento así que yo, de, de chavo así, me, me vuela durísimo, ¿no? que se está tocando Gato Barbieri, a la música que acompaña esa, esa película, que es una película experimental, un ensayo, una película de viaje, eh, está musicalizada en vivo, o sea, si tú ves en el estudio, la, las propias tomas que después se incorporan a la película de Gato Barbieri con sus músicos improvisando, con fragmentos donde se ven las imágenes que Pasolini les proyecta para que puedan ellos hacer la música, ¿no? Estamos hablando de, de un experimento de los setentas, ¿no? pero pa para mí es una referencia interesantísima de esas interrupciones po y posibilidades de improvisar, que, que, no, que, no, que no, no pretendo tampoco... Eh... Yo no soy Pasolini, pues, para poner una idea, o sea, no, no estoy jugando a eso, no pero que siempre me pareció una forma muy coqueta de, de poner en diálogo esos procesos musicales y sonorositos. Me, per me permití, ya con el, el prototipo no existía, ya, ya tenía filmado, el guitar porque mucho es fílmico, y de hecho medio montados algunos momentos eh, y, y una idea ¿no? medio, digamos ahí, no es argumental, pero una especie como de impulso narrativo que acompaña la película y, y, y cositas así sueltas entonces pues, les presenté eso y, y ciertas ideas que yo tenía ya estructuradas con el bajo y con los, los instrumentos que yo más o menos puedo proponer y rentamos dos días de estudio, o sea, eso ya fue un laboratorio que para mí resultó increíble de, con, con, con su ingeniero y entonces eh, pues a partir de, de estos procesos de grabados por pistas y o de momentos donde grabamos puntos, ¿no? hay no sé, muchas cosas que pasan ahí de, de, de, de exploración con instrumentos chiquitos, juguetes, hay un marimbol, unos tambores japoneses, en fin, muchas eh, sonoridades ahí que, que el estudio permitió jugar y luego yo pude pagar, eh, no sé, unos dos o tres, porque todo eso cuesta, ¿no? o sea, ya que entras en el taxímetro, aunque sea un estudio chiquito aquí en Oaxaca, empieza como a, a costar. Y, y fue mi y quise mezclar la película ahí, ya no me alcanzó mi, mi último fondo, o sea, pasar por ese mismo proceso de masterización, pero bueno, la música sí, de hecho se terminó en 2021, antes de, la, de, la, de que la película estuviera montada incluso, con esta misma, pues, insisto, input, llevaba yo ahí imágenes medio montadas, ponía un loop, lo, lo veían, yo ya llegaba con las pequeñas propuestas, y encontré y un taxímetro, ¿no? Que ese es el, el, otro, el otro reto, ¿no? Y yo me hice después cargo de, con un ingeniero junto a mí, eh, de la mezcla, que eso también me pareció alucinante, ¿no? Eh, porque pasa un poco lo mismo que pasa con una película. O sea, los músicos hacen muchas cosas, hacen una o dos tomas o tres tomas, ¿no? Eh, y después, no sé, las herramientas alucinantes hoy te pueden permitir hacer una, una sola frase orgánica, ¿no? Y bueno, yo ya, ya emprendí ese, ese otro momento y de acompañar con algunas pequeñas texturas, ya que está como la pieza hecha, yo te toqué algunos teclados. Y, digo, me encanto de hecho, en este momento no tengo un peso, pero me encantaría pensar en, en repetir el, el mismo experimento de un disco más sofisticado y de hecho el prototipo, como no es una pieza musical, grabamos nueve tracks, pero en la película hay tres, cuatro, después los otros los, los fui como diseminando en otros procesos pero la película dura una hora ¿no? Y, y hay muchos momentos intermedios que no son musicales, que son los que yo construyo con mis propias estrategias de grabadorcita, Zoom, y después yo lo mezclo, que quería, digo, ya estoy contando un, un proyecto que no tiene en este momento forma, pero me encantaría como hacer un prototipo ya con la película terminada, que, que recupere todos esos nueve tracks y quizá hay otros nueve tracksitos más como... De, de, no sé, hay paisajes sonoros, medio musicales, que, que también son parte de la película y pueden ser como un lado B. Y ya podría, porque como aquí no tenía ni un diseño, ¿no? O sea, estaba jugando toda, como la película no existía, ahora ya, ya hay un cartel, ya hay una serie de cositas escritas. Es como de esa película, porque yo decía que el prototipo de música para una película inexistente, porque literalmente en este en ese momento no existe, generar otros 100 disquitos, pero ya no sé si es en disquito, pero si tuviera dinero, si pensara como como estos colegas que están, por ejemplo, en Media City, pues, no sé, inviertes en 100 eh, viniles ¿no? y le sacas una ganita del merchandise, pero eso no es posible acá, entonces más bien eh, me interesa pensarlo como un espacio descargable, buscar como eh, una manera de generar un QR que permita descargar el disco. Pero pues estamos en esa investigación y me quedé con otra ideita que ya que, que tiene también un costo, ¿no? Chiquitos sí, y que es el de generar un pequeño fanzine no un librito, ¿no? Como un documento, digamos, hay mucho material que, de la propia película que no se no usó, ¿no? Y, y, y hice todo un trabajo después de escaneo de las cajitas y de, de los manuales de las cámaras que usé, en fin, de, no sé, se generó mucho material gráfico que no existe en la película, ¿no? Y que me interesa presentar del tanque, lomo, etc. No sé, un manualito soviético, que, que, que siempre pensé que podía ser parte después como de un aunque fuera en un PDF, ¿no? pero bueno, estoy como en esas búsquedas también para, para, para concluir y un poco contestar, No contesté, es como si la película se puede ir a otro sitio, ¿no? además de ser este objeto que se ve en una pantalla, puede, insisto, ser medio leído con, o, o escuchado, ¿no? y, y bueno, me disfruté muchísimo el, el ejercicio, me encantaría poderlo repetir, fue un laboratorio y mucho aprendizaje. Sí, de verdad que es una pena que, que vivamos en tanta precariedad, porque pues con todo esto que comentas, por supuesto es un proyecto este, holístico, diría yo, completo con todos los materiales. Sería todo un hit, digo, lo malo es que por, para producirlo es, es, es complicado. Y, eh, y, y bueno, pues luego para venderlo, ¿no? Digo, aquí hemos traído cosas interesantísimas, la revista que hacía de fan footage, que terminamos de dejar de traerla porque si sí, les dolía el codo a los compas. La, los fanzines que hacía, no sé si lo sigue haciendo Jan Jacks eh, este compa ecuatoriano eh, que, que ahora no sé en qué parte del mundo ande, estaban increíbles también, ¿no? ellos impresos, literalmente hechos casi, casi a mano, pero pues no tuvieron un éxito acá, no entonces ese tipo de cosas siempre son, son complejas. Pero bueno chicos, ¿cómo ven, cómo ven a, el prototipo? Justo eh, cuando yo estaba viendo la peli, pues me fijé mucho en la música, ¿no? Y me gustó bastante la música. Y pensaba, ¿no? O sea, que, que las imágenes, pues sí, como que pensaba, pudiera ser que estas imágenes se verían muy chidas impresas, ¿no? O sea, así como que me imaginaba como también otra forma de verlas. Pero la, con respecto a la música, pues sí, de repente dije, pues la música está bastante chida este y ahorita que están diciendo esto de cómo pues cómo además de hacer un disco como en esta onda del CD y todo este rollo que pues es un gasto bien fuerte y demás y pues esto ¿no? de que se termina regalando el disco etcétera. Hay una forma, están los discos germinables que es una tarjetita en donde viene un código QR y, o sea, tú puedes vender el disco muy barato, pero además, este, o sea, por lo menos estás vendiendo algo. Y, y después de bajar tu música, eh, plantas esa tarjetita y ya nace una plantita, ¿no? Están súper chidos, entonces. Órale, está chido eso. ¿Dónde, dónde venden esas cosas? Ah, lo que pasa es que este, mi pareja ah, <risa> con su banda sacaron unos discos germinables. Entonces, pues ahí sería más bien preguntarles cómo, cómo fue ese conecte, ¿no? Para con quién. Es que eso, eso está. ¿cómo, ¿Cómo no nos habías platicado antes, Carla? Porque eso hasta para ultracinema, ¿no? O sea, compras una película, ah, tienes pues, sí. el link de descarga y luego, lo, o sea, qué mejor que reciclar la tarjetita. Si estamos hablando de cine reciclado. Luego nos sí. cuentas bien. Investiga el chisme. Sí, sí. Pero yo ahí voy con, con, y ahorita has vuelto rápidamente la palabra, pero justo ultracinema ha sido para mí una referencia. Lo hemos platicado en nuestras conversaciones de teléfono que tenemos varias al año. Eh, porque es un, un espacio en disputa. Tampoco nos queremos volver emprendedores, ¿no? O sea, no sé, la chamba no es hacernos muchos pins y salir a venderlos, unos mochilos. Digo, todo eso a mí se me ocurre y se me sigue ocurriendo, ¿no? Y tengo mis fitogramas impresos y voy como sorteando. Al final, casi siempre termino por regalarles un poco la... No, no solo porque la gente eh, no se interesa. Es que, la, digo, nadie va a pagarte 200 pesos mexicanos, ¿no? O sea, es decir 10 dólares para ponerlo también en el contexto boliviano por un librito, aunque sea muy bello, tiene 10 páginas. O sea, es eh, cuando, pues, no sé, eh, quizá con eso está resuelta tu comida corrida completa del día. ¿no? Entonces, y estamos todo el tiempo en esos umbrales. Entonces, eh, Está interesante esto que se comenta, pero yo sí creo que hay que aprender, y ahora justo que Boone está en el norte, ¿no? eh, que esa es quizá una de las, de, de las labores de los festivales del presente, y estoy abriendo otros temas, y es podernos acercar a esos entornos donde, donde pagar 10 dólares no es un problema. ¿no? Es lo que te cuesta una cerveza. Y, y entonces, que es donde se puede, por eso, me insisto, hoy cierra la página de esa de Media City, ¿no? del Thousand Sons, se llama, ¿no? Revisen, ¿no? E excepto los latinoamericanos, que es Ingrávidos y Larry, todos los demás venden merch, al final. O sea, es, es parte ya, digamos, de un... Y son fotitos, estilos de las telis, bo botonería, música descargable, o música en un vinil, ¿no? Que ese es el otro tema, o esas cosas muy objetuales con las que yo tengo esa duda, porque a mí sí me interesa generar objetos, pero no me quiero ver, convertir en un mercader, de, de, y, lo cual implica que, que requerimos ciertos intermediarios ¿no? que, nos, que nos acerquen a sitios donde sí hay posibilidades de que se, de que se invierta, no sé. Digo, es una, lo, lo comento porque con Ultracinema como complicidad yo he visto unos, unas bellísimas mesas de objetos con pins, con cuadernitos, yo todavía tengo ese cuadernito del Super 8, eh, hay to, toda esa serie de cuadernitos con con, con estilos de películas, no sé, que además hacías uno o dos, ¿no? O sea, casi que todos son prototipos. ¿sí? Y, y después terminas regalándolos, ¿no? Entonces, sí. Esa, está interesante. Por eso se, se, se paró. Dime, dime. Ah, no, con eso cierro, pero digo, estamos en ese dilema. Y creo que todos coincidimos y esa idea está increíble. Ahí te, deberíamos también ser, ser, ser solidarios, ¿no? Como... ¿Cómo podemos en ciertos... Pues, porque el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Sin, sin volvernos como eso, mercachifles de, de objetitos, ¿no? Eh, al mismo tiempo... Yo, bueno, me quedé ahora sin lana, pero está, estaba tentado a sacar esos 10 mochilitas de manta aquí tengo aquí en Oaxaca con serigrafía. Y, y ese era el último paso, ¿no? Del prototipo con el disquito, con el librito, y que pudieras vender como el kit completo. ¿no? Pero bueno, eh, hasta ahí llegamos en este momento. Pero sí, esas ideas... Por un lado conceptuales, ¿no? De la película que se expande a tus objetos, por otro lado mercantiles, eh, que nos permiten imaginar eh, que tampoco sucedió que en un circuito donde te estás moviendo con tu película y vas a Nayarit y vas a Tijuana y vas, eh, en fin, a Puebla y, y, y vendes unas cuantas de estas cositas, pues vas ahí como sorteando un poco como también tus viáticos, ¿no? Pero bueno, escucho, perdón. No, bueno, sí, sí, te iba a decir que, bueno, justo un poco se paró ese, ese plan. Perdón, Camila, perdón. Síguele, síguele, ¿no? Ya quiere me si hable demasiado. Te queremos escuchar. Bueno, que da para pensar bastante, ¿no? Para darle hartas vueltas, porque, por ejemplo, Paypal aquí en Bolivia no funciona. Solo funciona para pagar, ¿no? Para recibir dinero. Alguna vez he logrado una proyección, digamos, en Estados Unidos, y no me han podido pagar aunque querían, porque básicamente se lo iba a quedar todo, bueno, una buena parte Western Union, y creo que eso es algo para pensar también en, eh, para las personas que estamos creando, ¿no? Desde Latinoamérica, que hay a veces esas restricciones y el Internet a veces no, no funciona del todo, ¿no? Y creo que es un poco frustrante eso, pero no sé, habrá que pensar no en maneras, aunque me, me gusta bastante cómo en línea las cosas pueden circular de otra forma también. Ah, yo tomo ahí, digo, porque, porque estamos abriendo el, el vector. Yo justamente, en, entre otros asuntos con mi sede, yo vivo en Oaxaca, ¿no? Y también como que sería, sería muy cercano a Bolivia eh, pensada en la perspectiva mexicana, porque hay muchos méxicos, ¿no? entonces todavía mucha gente me tomó los CDs por buenos, ¿no? incluso quien intentó pagar, y tiene en su casa un equipo de CD en su coche, pero hay lugares donde la gente ya no lo tiene, ¿sabe? porque ese, ese salto se volvió también muy, muy escandaloso, que, que me parece importante incluirlo en la agenda, entonces quizás sí tener todavía un CD o un DVD, yo todavía tengo un DVD en la sala de mi casa, así veo las películas, cuando vienen los amigos de, de y de mi hija, que tiene 11 años, va a cumplir 12 años, y entra, Micha conoce esta casa, pero se ha ido exacerbando, no y hay teles por todos lados, objetos y proyectores viejos, y una batería, tienes como que ir ahí es, eh, eh, sin pisar, no L cosas que están en el suelo, y luego para prender la tele, es una tele, quizá de, de mediados de los noventas, que, que prende y tienes que ponerle la línea con cables, quedan completamente... Descoyuntados, ¿no? Y todavía aquí hay un proveedor muy cercano a mi casa donde yo voy y compro DVDs, ¿no? Quiere decir que hay un, un mercado, ¿no? pero en la Ciudad de México lo veo cada vez menos ¿no? y en otros entornos lo veo cada vez menos. Entonces, no es, sé, es interesante en esos espacios de, de convergencia y al mismo tiempo de obsolescencia, ¿no? Y, y sí, lo que acabas de decir me parece interesante. Yo tengo esta relación de, de, de, con Bolivia histórica más, más anterior al PayPal, pero, pero en este momento con Ecuador. Y, y, y les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y, y porque en México sí estamos muy digitalmente financi financiarizados, ¿no? Con nuestra vecindad con Estados Unidos, ¿no? Entonces pues esas cosas va, están bastante resueltas, envíos de, de Estados Unidos a México, ¿no? Baratos, etc. Pero que, que cuando los pones en diálogo con Sudamérica son complejísimos, con unas aduanas siniestras, ¿no? Y con unos sistemas de cobro. Pero bueno, ahí vamos abriendo muchos vectores. Digo, porque creo que que todos habría que socializarlo, es, es parte como... De las agendas de sobrevivencia y, y estamos amarrados un poco por lo mismo, pero tenemos estas diferencias también particulares regionales. Gracias. Habría, eh. habría que tomar nota, Maestro Boone, para nuestro próximo encuentro de, de, de colegas de, de festivales en, de latinoamericanos para, para hablar de estos temas. Vamos a, a escuchar el track número dos: pen, eh, bordos, bordos del de disco El Prototipo de Bruno Varela. Estamos de regreso aquí en eh, esto o digo, ¿qué? No, bueno, ahí la llevas, ¿eh? Ahí la llevas. Creo que ameritas que te despidamos por el día de hoy. No, espérate. Ah. ¿Te confundiste de podcast o qué? No. Ya, ya, va de nuevo, va de nuevo. Ya, estamos de regreso aquí en Nada es Original y estamos con Bruno Varela que nos está contando sobre esta obra multifacética que pudiéramos llamar, ya la otra vez habíamos usado el término este de, ¿cómo lo habíamos dicho? de Meta... Ay, no, no pensé, no era meta, ¿no? Era algo así de que, o sea, más allá de la multidisciplina, bueno, como que es multidisciplina, pero ya tiene un, un nombre más moderno, ¿no? Pero diríamos algo así, ¿no? De esta pieza multidisciplinaria que está bien padre, y escuchando la música de... Este, de esta película, o como podríamos decir, escuchando la música que tiene esta, esta estos visuales o <risa> llamados eh, prototipo en película o esta, esta música que forma parte de la película prototipo, ¿no? Bueno, o sea, al final de cuentas es como varias piezas en una. Y, este, y ahorita que estábamos platicando de la música, yo veía, bueno, yo no. Yo sigo a Bruno, aunque él este no sepa, ah, no es si cierto, lo sigo en, en Instagram. <risa> y ahí yo veía así como que varias cosas que iba subiendo y luego veía lo de la música y decía, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, todo este trabajo que, aunque hace un momento decías, no, pues es que yo no aprendí, por ejemplo, en una escuela ni nada, ¿no? Pero estuve con mis maestros y, y demás pues finalmente eso no importa, ¿no? Yo creo que lo que importa es el compromiso con la creación que uno tiene, ¿no? Más allá de la forma la que, con la que llegues a, a, ese, a ese resultado, no importa, o sea, es parte del proceso personal, pero lo importante es como ese, ¿cómo diríamos? Ese compromiso, ¿no? Y a mí, mi pre, bueno, la pregunta, o sea, como que lo que me surge así de duda es ¿cómo te da tiempo de crear música y también estar creando películas y también estar viendo si metes esto aquí, metes allá, o sea, no sé, me parece, es mucho trabajo, o sea, y lo digo porque a mí también me gusta mucho esa parte multifacética y hacer varias cosas, pero para mí es un poco complicado como lograr concretar justo por esto, ¿no? Porque creo que es... Ay, ¿en qué momento logras tener ya una producción musical? ¿En qué momento ya logras tener tu peli? ¿Cómo le haces, pues, no? No, pues, pero he tenido momentos así casi de hibernación. O sea, le, eh, insisto, muy, mucho mi proceso está conectado con mi entorno material. ¿no? Y, y de nuevo recupero el, con el contexto oaxaqueño, que es un lugar que ha cambiado brutalmente, se ha vuelto muy violento, pero en, el, en algún punto yo diría que era una especie de de, de territorio utópico, ¿no? Para, para vivir, digamos, un proyecto como de, de creación chiquita, ¿no? Una ciudad rural, una ciudad barata. En fin, estoy hablando... Yo, yo he llegado aquí en el 94 con el zapatismo. ¿no? Y, y con Toledo y Destino sería otro. Cuando yo me muevo en el 94, por ejemplo, en la Ciudad de México está sucediendo la panadería, ¿no? Se están abriendo... Es un espacio súper fresa para los que no tienen la historia, como como Camila, ¿no? O sea, es justo Salinas, ¿no? Es la, la, la, el espacio del de, neoliberalismo en bruto, ¿no? Se abren los centros de las artes, de ahí viene el Fonca, de ahí viene el Ipsine, ¿no? Hay toda un, una transformación de la agenda cultural. Y justo Oaxaca es una isla, ¿no? Está fuera y lejos, ¿no? Y pasan cosas alucinantes, como es que es así alucinante, como que en el 94 viene Sally Berger, que es la senior curator del MoMA, directamente a Oaxaca a ver trabajos que se están haciendo en el Centro de Vida Indígena, porque les interesa por su forma de hacerse, por el lugar en el que se están haciendo, por su etnicidad, etcétera, ¿no? Sin pasar por la Ciudad de México, ¿no? O Shirin Eshad viene a filmar aquí en el 2000, no es este artista iraní, sin pasar por la Ciudad de México. En fin, podría hablar de, de, de, de, de eventos como esos que, que, que, que, han, que, más que un gran talento, me han hecho ser un testigo de una circunstancia alucinante, que ya no existe más, ¿no? y la fundación del Centro de las Artes aquí en Oaxaca, el acceso a laboratorios fotoquímicos en condiciones de uso y a precios ridículos. ¿no? Entonces, bueno, ha, han permitido territorios de investigación, por eso esta ciudad y este estado tienen, tienen ciertas condiciones como para hacer. ¿no? Eh, de primera cosa, ¿no? que, que han cambiado mucho, y, y después en este último periodo del, del, del prototipo, pues tuve un pequeño apoyo, que no es tan pequeño, del Sistema Nacional de Creadores, que me permitió por primera vez en muchísimo tiempo, hacer inversiones directas al trabajo, ¿no? Yo siempre le voy pellizcando al lunch de mi hija, ¿no? Y ahora pude decidir eso, le pago a los músicos, tengo una tarifa, pago la tarifa del estudio, no lo negocio, lo pago. Y, y aunque corro, porque no puedo hacerlo en los tiempos en los que me gustaría, por lo menos cubro con, de manera complicada, además, o sea, invitar a un músico en el estudio es darle de comer y pagarle el taxi, y una serie de otras cosas que van así inflando... La, la producción no lo podría hacer en este momento. ¿no? Para, para situártelo, aunque tenga ganas, tendría que tener un sponsor de otro tipo que no me existe. Es, es un laboratorio que sucedió en un, en un momento particular y yo insistiría mucho en esa dimensión material de los procesos. Lo que estoy haciendo en este momento, eh, porque sigo produciendo, es chiquito con mi grabadorcita Zoom, ¿no? y tengo aquí mis pequeños instrumentos y algunos pequeños aplos, y el estudio no existe y no voy a, a comprometerme con músicos a a llevarlos, traerlos, etcétera, ¿no? pagarles un honorario. Entonces, no o sé, sea, aprender a, a negociar. Pero, pero con eso lo que trataría de decir es que, que los entornos son, a, hacen posible que sucedan ciertas cosas, no solo los talentos. Y en mi caso, pues yo he sido privilegiado como de, de atestiguar eh, procesos muy, muy, muy singulares, ¿no? Entonces, no solo es un, un tema de tiempo, eh, y porque soy papá y hago muchas otras funciones para pagar la renta y la escuela de mi hija, y servicios, ahora, ahora justo estoy en un momento donde ya no sé qué servicio puedo dar porque digamos la, la nueva agenda medial está tomada por, por los que fueron mis alumnos y hoy tienen 30 años y tienen los equipos modernos y saben jugársela, estoy, estoy justo en un momento de pregunta frente a una Oaxaca que se volvió turística, que, que dejó de ser esa capital cultural para esencialmente convertirse en una capital de servicios turísticos, pues no sé el, lo, los tiempos per, permiten que sucedan ciertas cosas y ahí yo con, con eso cierro, porque cuando tú, por ejemplo, lees críticas de cine, que eso, eso me, me, a mí me irrita mucho, de, de los, parecería que las películas suceden por, pues por voluntad propia ¿no? y se proyectan por voluntad propia y por talento de los hacedores. ¿no? Y, y claro, hay, hay asuntos de talento y de, de circunstancias, pero en realidad lo que hace posible que sucedan las cosas son estas articulaciones materiales. ¿no? y Bueno, no sé, yo eh, a veces trabajo con cosas chiquititas bajadas de YouTube, ¿no? con eso... Por los primeros periodos, por ejemplo, de mi paternidad, que es un momento du duro financieramente, que tengo que enfocarme en, como es evidente, ¿no? costos cotidianos de la vida. Entonces, sigo haciendo mis películas, ¿no? De ahí viene tiempo a aire, las ciertos procesos, que no tienen fondos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es usar los archivos que tengo en mi casa y hacer mis pequeñas digitalizaciones en mini de, de una proyección eh, o, de, o de viejas proyecciones y volverlas a usar, ¿no? Y usarle su material que está disperso en discos duros, de ahí sale digamos, un conjunto de, de, de, de, de procesos míos, ¿no? Que se pueden ahí distinguir muy digitales, además, todos ellos, son ¿no? Porque es con lo que podía jugar, aunque yo trabajo en fotoquímico hace muchos años, y de pronto, por ejemplo, me cae un pequeño dinerito y ahora estoy escaneando, o sea, o me cayó, porque aún sigo trabajando con esos viejos escaneos, eh, a los que no hubiera podido acceder, nunca pude acceder, yo no había tenido un escáner, tengo 51 años en ese momento, y mi primera experiencia con un material escaneado tiene tres años atrás, ¿no? eh, Fotoquímico, y tengo trabajando con fotoquímico desde de, de finales de los 80, ¿no? Entonces, no sé, con, el, con eso trato de decir que las cosas suceden en, en circunstancias materiales, de, que, que no se nombran muy poco y, y que hace posible que, que el disco esté, esté ahí y, y, o que tenga un site subido en internet o que lo tengas que bajar. Perdón. Ah. No, no, no. O sea, de veras hay muchos temas que podríamos hablar. Esta parte que, que, que dices tú de la, de la precarización de la creación, que justo eh, este año es la primera vez que se abre un apoyo así, con todas sus letras, aunque ya nos aclararon en el, el, el del programa pasado que, bueno, que tú lo podías meter y, y, y pues bueno, ya no, no, no hay ninguna regla que te... A otros apoyos, ¿no? Una película experimental y no había como reglas que te dijeran, pero bueno, sabemos perfectamente cómo de repente pueden funcionar, entonces ahora este tipo de, de, de propuestas, de, de, de, de cómo son recibidas, no cómo eran recibidas ahora, esta, esta eh, cosa que, fantástica que, que, que sucede, que ahora que directamente puedes pedir apoyo para hacer una película experimental con todas sus letras, bueno, ya, ya es algo que, es que me gustaría escuchar tu opinión, Bruno, pero antes, antes de escucharte a ti y al maestro Bunt, vamos a escuchar el track número 3 del el disco del Prototipo de Bruno Varela que se llama Pentalfa. Regresamos. Esto fue Pentalfa del de, de, de, el prototipo, el disco de Bruno Varela, que nos está dando pie para poder hablar de eh, muchos temas. Y antes de escucharlo, les decía yo a Bruno que, que pues me encantaría eh, conocer su opinión, tanto la de él como la del maestro Bunt, sobre este tipo de apoyos, ¿no? que ya nos contaron la, la semana pasada, desde el, las entrañas del Imcine, que pues sí, tiene que tener ciertas reglas. Pero, pero bueno, ustedes como creadores experimentales, contradictoria, ¿cómo, cómo, cómo recibieron esta, esta posibilidad? Pues yo, yo respondo una cosa brevi, brevísima que me preguntaste, no respondí nada más para no dejarlo ahí, como los músicos son muy especiales. Me preguntaste créditos, entonces bueno, hablé de Steven mucho, pero, pero al interior de, la, de los músicos que están ahí tocando hay músicos de altísimo nivel. Entonces, bueno, Steven, quien ya lo presenté previamente, y está Facundo Vargas es un trombonista mije. en Oaxaca se hablan 16 lenguas el, la cultura mije es una de las más musicales en el estado ¿no? de, donde, de donde vienen instrumentistas de altísimo nivel eh, la, las bandas representan ahí to, todo un tema de, de identidad muy sofisticado en particular con las bandas de aliento hay toda una tradición y Jacundo es un, eh, pues un músico de Tláhuipaspepec mige es tocando el trombón que por ahí se mueve entre la improvisación libre y la, la, la música regional Ángel García, que es primer violín de, de la Sinfónica de Oaxaca, es decir, un músico de, de escuelísima, y que además se mueve en, en los umbrales del rock y de otras investigaciones, y Julio García, que es un guitarrista, músico de cuerdas, compositor también, eh, con, con una trayectoria inmensa que ha sido parte como de un montón de pasatono, por ejemplo, no sé, grupos oaxaqueños de música tradicional contemporánea importantes, entonces... Todos, todos esos músicos fueron invitados, pagados y, y, y jugaron con sus talentos. Y Nada más quería decir, el disco, eh, para cerrar, no, no lo quemamos, yo invertí un dinerito porque lo, me decían que los coleccionistas les interesa, no, no un quemado, sino como se hace industrialmente, no recuerdo, que, que es un replicado me parece que se llama, ¿no? que queda una impresión, no es como el quemado del doméstico, ¿no? Entonces ¿no? costaba un poquito más de dinero, en la puesta de ciertos pepenadores de objetos que les puede interesar cerrado eso nada más porque no lo contesté y, y si este post queda ahí volando y los músicos me oyen y no los mencioné, voy a perder la cabeza y y, y yendo específicamente a la a la pregunta que, que que nos haces pues yo tengo problemas y al mismo tiempo soy supongo como hemos estado aquí de los de los incitadores no en, en, en, ni siquiera es pelear no es presentar bueno si hay esa producción que se hace que se reconoce en espacios como Ficunam el año pasado que de pronto adquiere mayor visibilidad y, y se mueve en entornos internacionales. Y tenemos un instituto de, del cine y del audiovisual, no, no es una etiqueta que se usa aquí, pero del cine mexicano, que pudiera haber un, una, una ventanilla no donde se soliciten apoyos, si, si se podía ofrecer un dinero para hacer una carpeta de investigación. Y nosotros trabajamos con muy poquito en relación con ese otro cine industrial parece legítimo. Lo que creo es que el monstruo burocrático no depende de voluntades humanas, y a pesar si hubo este diálogo, yo participé en algunos momentos, después hay muchos otros agentes ahí con, con, con cuidado y muchas horas de plática, ¿no? El, el, este monstruo de estado y de control y de formas fiscales y de, de operación histórica de y después de concepción de lo que es una película, de cómo se produce, ¿no? Por ejemplo, esta obsesión por la producción es propia del capital, ¿no? Si, si tú no vas a emprender un proyecto de producción de rodaje, eh, no, no tienes cómo jugar, ¿no? Si tú te encontraste unos VHS en la calle y lo que tú quieres es, es empezar a trabajar con ese material, no hay manera de, de, de para qué quieres el dinero, ¿no? Eh, eh, la única forma en la que el, el cine puede entender que se gasta el dinero es produciendo, y produciendo es como se produce en la industria, es decir, con, con días de rodaje eh, puntualmente planificados, con con flujos de capital que van claramente organizados en esos cronogramas. Y bueno, nosotros, eh, yo por ejemplo lo intento, bueno, tengo un problema fiscal que no me va a permitir hacerlo este año, lo, lo intentaría y yo insistí mucho en que lo intentemos, a, a, a, iré a mi segunda idea, porque creo que sería importante eh, que, que colectivamente haya, llegue un núcleo que pueda presentarse como experimental, a lo mejor estoy equivocado, eh, para, para defenderlo en el futuro, eh, porque tenemos antecedentes, por ejemplo, los del Fonca. Eh, en Fonca, Jóvenes Creadores, eh, yo fui jurado en algunos años, es una, una categoría peleada en los noventas por gente como Jimena, como Antonio Arango, como, etcétera, ¿no? hombres es que aquí más o menos todos han pasado por este espacio, y, y, y ocupaba esa función. Y después tenían un, una categoría de guión, o se asumía que con el dinero que te daba Jóvenes Creadores no podía hacer una película, eh, Después en el Sistema Nacional de Creadores había que da un poquito más de dinero, había una categoría de, de, de cine y de guión, y, y en algún momento alguna de video, y da poquito eh, los propios cineastas, que son mucho, los cineastas, digamos, de escuela y de, de, de carpeta y de estructura, que son muy buenos en esa agenda, y, y de presentar pequeños reels y de presentar equipos armados, se comieron por completo, en, por ejemplo, en Sistemas Nacionales de Creadores y en Jóvenes Creadores, esa agenda audiovisual, ¿no? Y al final eran los cineastas peleando como video porque ahora todo es video. Y entonces, bueno, me, me, me inquietaría que se abra una categoría como esta que se llama experimental y, y, y lo que termina es abriendo una ventanilla para que los cineastas que hacen un cine tradicional con un pequeño twist onírico, con un pequeño twist abstracto o, o lo que sea, que van a trabajar con 16 o super 8 o video, puedan justificarlo como experimental. Y, y sí me quedó claro para mí el, el enorme hándicap, insisto, tengo treinta y tantos años de chamba y he hecho muchos proyectos, cuando me enfrenté a esos flujos financieros y esas hojas de cálculo, tú me decías, sí se puede, claro que se puede, pero, pero es, es cómo tasar el, el trabajo, por eso, eso me parece interesante. Yo, eh, como se hizo el prototipo, para regresar a ese ejemplo, ¿no? yo vivo aquí en la frontera con, con el mundo rural, en Oaxaca, que es un privilegio. Entonces, mucho de lo que se filma es aquí en, en mi entorno. A veces me subo al coche y voy un poco más lejos. A veces voy literalmente caminando. Entonces, voy con una bobina de tres minutos y pues le regalo tres o me, o me regalo tres horas de caminar, de hacer la investigación, de ir a tal lugar donde se cayó un burrito y regresar. Eso, ¿cómo lo tasas en términos de una jornada de ocho horas donde le es un director de fotografía, un sonidista, etcétera? Entonces, bueno, me enfrenté con todo esto. Pero aún así, creo que es importante el logro. Con, que creo que sería importante que, que, que lo ganaran algunos de los colegas, eh, pues que son parte de, lo, de, de, de, de, este, de esta forma de hacer, me, se, sería buenísimo, y que se, se, se mantenga vivo como un laboratorio, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero a mí me, me, me daría miedo que no seamos, y, y, digo de, de partida nos enfrentamos a eso, no en el chatcito ahí de los mutantes, todos estamos en, en zonas rojas fiscales, ¿no? y, y es también sintomático de otras variables también financieras, todos nos comemos nuestros IVAs para pagar la renta. Pero bueno, más bien dejo al maestro Bund platicar. Sí, todos estamos en la precaria, pero bueno, maestro Bund. Yo, yo me uno al, al temor de Bruno porque la verdad es que yo nunca he tenido relación muy estrecha con las instituciones y tomando en cuenta que fui 12 años en la escuela católica, pues menos me van a gustar las instituciones. Entonces, me aterra este y, y yo creo que sí yo yo yo yo también comparto esa insisto ese ese temor porque en, en una de esas pues a lo mejor vemos arraigadas ganando ese apoyo no y, y, y pues sí sería como como como pues no sé si un salto para atrás o, o, o un retroceso no la verdad es que yo, yo no aspiro, digamos, a, a, a, a esos recursos en algún momento, pero bueno, pues uno nunca sabe. Pero sí, yo siento que, que, que, que sí es como, como ahí de, de delicado hablar acerca de ello y tener algo que, tener como estos lineamientos que están más concentrados en la cuestión, como dice Bruno, de, de, del, del capital y... Y no realmente como de las dinámicas de producción experimentales que son completamente distintas y, y, y ni siquiera a veces son, son, son, son una producción como, como en sí, a lo mejor, como dice Bruno, caminas tres horas y no encuentras nada, no te tienes que regresar y o son otras tres horas de re, re, regreso y a lo mejor no encontraste lo que estabas buscando, no, te, no tuviste como esta afirmación, algo interesante, no se encontró, no sé, es como, es, es un tema bastante álgido y, y sí, la verdad es que no sé qué vaya a pasar en ese sentido. Sí, caray, pero bueno, pues sí, como dice Bruno, es, es este, corremos ese riesgo, ¿no? Pero ojalá que tomen una decisión sabia, el, el riesgo de que, eh, eh, alguien ya con todo el colmillo largo y retorcido diga, ah, le voy a poner aquí como que eh, los, los personajes se van a encontrar en, en ambientes oníricos o psicodélicos, o, y eso ya le, va, ya le va a dar como el toque experimental, o lo voy a filmar en 16 y la voy a revelar a mano, pero bueno, eh, que de, decidan sabiamente los, los a quién escogen como jurado. Y los jurados también tengan ese criterio como para decir, ah, no, este nos quiere ver la cara y está queriendo hacer una película de ficción, solo que filmada en 16, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, el, el, todo esto viene a colación por la cuestión esto de, la, de, de, de que sí, es, la creación experimental eh, se hace, eh, desafortunadamente, no hay, como, como sí hay gente que, que trabaja de tiempo completo como cineasta tradicional, y tienen sus productoras, se hacen chambas aquí, chambas allá, y les caen las películas, de este lado del, del, del charco, pues no, no hay eso, ¿no? Más bien lo hacemos en nuestros tiempos libres, con nuestros ahorros, con los ahorros de la abuela, con... Como bien dice Bruno, Bruno es otro campeón, tuvimos aquí a Claudia Cárdenas del dúo del Strangloscope y, y Bruno, digamos, es, es nuestro campeón de este lado en hacer películas con lo que tiene, con lo que le cae a mano, ¿no? Entonces, este porque acá, pues, tenemos esa libertad, el cine experimental tiene esa libertad de hacer películas con lo que te venga en gana, con una sola imagen. Que esa es otra cosa que no terminan de entender, ¿no? Eh, que como esto que hablabas de la, de la producción, no se termina no se termina de entender que el cine experimental puedes hacerlo una sola imagen. Digo, Ken Jacobs hizo Tom Tom de Piperson, una película de dos horas con un cortometraje silente que dura tres minutos o no sé, dura bien poquito y él se aventó una película de dos horas. Entonces... En y aparte, ¿no? O sea, puedes hacer, o sea, no, no, no, no, hay una, esto que decías, ¿no? Que a mí, me, yo sí le, le preguntaba a, a, a Esme, pues la reapropiación está completamente fuera, ¿no? La reapropiación pura y dura. No, no, sí podemos irle, oye, Ezequiel, mochate con, con cachos de tu archivo y danos chance de usarlo, ¿no? El propio Ultracinema tiene eh, materiales de cine casero que esperamos poder poner accesibles algún día. Pero eso de, sí, literalmente, bajarnos cosas de YouTube y, y ser, este, eh, violentar al sistema, ¿no? Para utilizar estas herramientas y, y, y decir lo que nos, nos sale del alma, pues no, no, no se puede por este lado. Pero bueno, hay que jugar, jugar con, con sus reglas y, y, y esperemos que mucha gente aplique, y que mucha gente eh, mande su película pase lo que pase para que pues, la, la puerta se mantenga, se mantenga abierta. Y en lo que cierran o no la puerta, más bien en lo que se queda o no abierta, esta puerta maravillosa, vamos a escuchar el track número 4, 100 pies del de prototipo de Bruno Varela. fue el cien pies eh, de, eh, el de el soundtrack del prototipo eh, que estamos hablando aquí con eh, su creador Bruno Varela en esta faceta de músico que hemos bueno ya ahora sí que la madeja dio para muchos hilos y la verdad es que el programa eh, se podría alargar semanas porque además Bruno tiene un montón de anécdotas, un montón de cosas que contamos y eh, temas álgidos y no pero bueno eh, nos, nos, nos, me encantaría pues que nos compartieras, Bruno, un poco más de, de, de qué viene para ti en este futuro. Digamos, ya fuiste el eh, eh, que nos contabas, nos adelantabas, tienes ahí otro, otro proyecto, pero bueno, tuviste la, la, la, la otra, otra beca famosa, la del Sistema Nacional de Creadores, que bueno, pues no, obviamente no se la dan a cualquiera. Y, y bueno, pues cuéntanos qué viene para ti. Bueno, es curioso porque nos tocó llegar a la beca muy, bueno, en el mejor momento, porque es cuando toca, ¿no? Yo la había pedido muchísimas veces previa y, y agradezco, por supuesto, ¿no? Pero eh, te, creo que son los restos justamente de esta estructura, de este andamiaje. No sé, no sé cuánto van a durar, se han vuelto muy inoperantes, muy lentas de, de administrar. Eh, si nos enfrentamos... Eh, y, y yo he votado por obrador en todas las emisiones anteriores y tengo un aprecio por lo que está pasando en México. No voy a entrar en una dimensión política, ¿no? Me, me parece importante. Pero eh, también reconozco que hay muy poco, incluso como aliado, ¿no? Reconocimiento de las posibilidades que teníamos como, como no sé si es una comunidad cultural, pero como esta gran, gran entidad de, de, de agentes, de hacedores culturales, incluso... Eh, de hacer eco ¿no? con, con, esto, con una nueva propuesta, por ejemplo, como los neoliberales hicieron muy claramente ¿no? con el FUNCAN, estaban nuevas voces, que ¿no? eh, eh, eso no ha sucedido en, en el entorno de las transformaciones, de, como, como queramos llamarle en México, y más bien pensaría en, en su desmantelamiento inminente y en cambios de, de, de, de, de mecenazgos, no me quedan claros, ¿no? yo sigo pensando... Por un lado me enfrento a lo que sucede aquí en Oaxaca, que es esta gentrificación total, ¿no? con gringos aquí. O sea, reconocer que en mi propia casa hay quien puede pagar cómodamente 10 dólares por entrar a un show y, y es lo que, insisto, lo que en su casa costaría una cerveza y viven aquí además seis meses y están aquí de, o, o permanentemente. Y, y las agendas locales de, de, de, de quien va con una familia y no tendría condiciones si van tres o cuatro personas pagando esa cantidad. Entonces, estamos frente a, a cambios brutales. También la pandemia presentó cambios brutales y crisis brutales frente a muchos de los foros y, y frente al qué hacer. Y quizá no nos dimos nunca tiempo de hacer una pausa, de hacernos una pregunta de para dónde. no eh, eh, Yo justo estoy en un momento no quiero extendernos. Además del prototipo, por ejemplo, generé... Tal vez, no sé, porque numéricamente eso no quiere decir nada, pero unos 30 otros cortitos que me parece que podrían ser incluso tan o más valiosos que el propio prototipo ¿no? y que en su conjunto además, que no se han mostrado prácticamente para nada. Y yo hice una apuesta estos años fallida, también lo platicé contigo en alguna llamada telefónica, no me quiero extender más, donde decidí que no quería mandar más a los festivales. Eh, que tengo cierta edad, que tengo cierto trabajo hecho, ¿no? Que creo imaginariamente, porque las redes sociales presentan además estas fantasías, cierta proximidad con gente que le pone like a ciertas cosas que tú pones, por lo, por lo tanto eres visible, y que entonces de manera natural iba a ser un conjunto de trabajo, eh, no quiero usar categorías entre buenas, malas, que no existe nuestro quehacer, pero digamos congruente, y que naturalmente eso iba a, a proponer sin, sin tener que hacer política las siguientes cosas y eso no solo no pasó, o sea, definitivamente no pasó y, y se, me, se me vuelve a revelar que para poder ingresar a, a los territorios donde eh, que, que, a los que tengo cada vez menos interés, pero donde me queda claro que están sucediendo sobre todo en términos financieros como las decisiones se requieren intermediarios no entonces bueno, ahora estoy como creo que eso es una perspectiva que también te das con, con cierta edad y cierto que insistencia en lugares donde ya no quiero volver a insistir pero me queda claro eh, y de nuevo utilizo a Bundt que nos está aquí acompañando desde Canal. Es que la desigualdad es, es enorme, ¿no? Entre los ingresos que podría existir. Por eso, y bueno, en Estados Unidos la gente podría poner un poquito de dinero y ser sponsor de un proyecto, ¿no? Y pone 100 dólares que no te cuesta nada. Y entre otros, me ponen otros 100 dólares y son todos los. los eh, Patreons, de algo, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad de, creo, creo que como estrategia, es muy frágil este espacio, quién sabe cuánto dura, pero en este momento es lo que se presenta, distinguir entre estas dos estrategias, la estrategia local hacia el sur, la chiquita, la, la de madriguera, la de solidaridad, y, y que tenemos que fortalecerle, que es esto que está pasando aquí, y pensar como en, en redes de inteligencias compartidas, y, y quizá en, en estrategias que nunca hemos probado, que ya no son las de pedir becas. bueno Yo escucho, por ejemplo, gente como Bunta, que nunca le pidió al Estado, que siempre ha conseguido otras formas. Yo, yo en realidad tampoco. O sea, sí le pedí muchas veces, pero muy pocas veces. Las pues también he tenido que hacer cosas paralelas para sobrevivir. Y, y reconozco en estos tres años lo, lo poderoso, lo generoso, lo brutal que fue tener un dinerito donde estaba garantizada la renta y podía yo invertir en la reparación de un equipo, en una pieza que me faltaba. Aún sí abaraté mi trabajo muchísimo con emulsiones vencidas, eh, poder mandar un escaneo, pagar la paquetería para que llegue la película a la Ciudad de México y se escanea. O sea, ese tipo de variables, por ejemplo, en este momento me son, me son un problema, ¿no? Que tengo que tomar decisiones entre pagar la, la inscripción o mandar el, el, el material que quiero escanear. Entonces, no lo sé. Es, es, es, estoy en un espacio de, de, de preguntas y también siento para... No me quiero extender porque como, como se ve se puede... Eh, de, de disputa silenciosa sí, lo que estamos haciendo con los medios como alguna vez lo platicamos en la mesa no me parece que sea solamente un guiño personal de vocación, de, de gusto yo creo que tiene una dimensión política y que hay un frente de batalla abierto en, en, el, en el territorio de los medios de comunicación que son una extensión del cine y su, su naturalización y que es importantísimo yo como papá por ejemplo lo veo urgente ¿no? esto que que Mark Fisher llama realismo capitalista, esta experiencia de la pantalla exacerbada para generaciones como la de mi hija, o sea, ha, ha, ha generado una nueva historicidad o a historicidad loquísima, donde dialoga con los muertos la mitad de la música que oye es de los 60, de los 50, pasando en un pastiche de sin tiempo, y de, de sin, sin geografía y sin, sin politización y por tanto sin futuro. Entonces, lo que estamos intentando con este cine raro, eh, además de hacer nuestras películas y nuestro circuito y que nos entren los dinerís para seguir pagando la renta, yo creo que sí tiene una dimensión política y, y, y no es didáctica, no queremos ir a enseñar a la gente, no es como los cristianos tocando a tu puerta para que la Biblia. Es, son invitaciones más juguetonas y más traviesas, ¿no? más sensuales, ¿no? para, para volver a, a, a politizar el, el, la, nuestra relación con los medios, llamemos de cine, pero en esta dimensión más compleja, y, y invitar a la gente a jugarlos. A todos hoy podríamos para cerrar con los dispositivos que nos acompañan a ser productores muy sofisticados, ¿no? de ya ni siquiera el término de contenido, de, de, de, de pro pequeñas producciones, objetos audiovisuales y estar recirculando. Y básicamente lo que estamos es como, como recirculando lo, la, la, pues lo, los mismos materiales sin posibilidad de imaginar otras formas. Y bueno, yo creo que ahí es donde estamos jugando, una donde es importante nuestro trabajo, además de, de, de nuestras pequeñas dra dramas. ¿no? de hacedores, ¿no? ¿eh? Ah, caray, pues sí, Bruno, sí, de repente el, el, el mundo se complica, se complica y particularmente para, para ese tipo de creación no tan, no tan, no sé, ya me dejaste pensando muchas cosas. Entonces, mientras aclaramos las ideas y mis colegas se, se ponen las pilas, vamos a escuchar un track más, ya estamos... Rebasando el tiempo regular de este podcast, pero bueno, la conversación está interesante y la música más. Entonces vamos a probar con el track número 5 que se llama Rotor Huasteco y regresamos. así las cosas ya ya escuchamos eh, un track más de este disco maravilloso que se llama el prototipo yo eh, estoy estoy seguro que cuando eh, si esta este apoyo prospera y yo arreglo mi situación fiscal eh, voy a hacer mi película mi guión, que estuve craneando estos días pero bueno no me dio la vida para para meter mi aplicación eh, este porque bueno yo no soy cineasta no yo soy yo soy Advenerizo de aquí del de, de medio. Entonces, le voy a pedir a Bruno que haga la, la música. Yo creo que eso ya está más que claro para, para el futuro. Mientras, pues, eh, eh, desafortunadamente tenemos que ir cerrando esta, esta conversación. Se quedan muchos hilos ahí, muchas madejas de, que jalar, muchos, muchos eh, aristas que... Pero, bueno, siempre es interesante dejarlas por ahí para, rebotando para, para poderlas retomar en el futuro. Esta cosa, a mí, me, me siempre que platicamos Bruno, esta cosa de de que pues sí necesitas un publicista güey necesitas un, un crítico que te agarre y que te pase porque eso es lo que pasa de repente hay hay honestamente digo yo eh, desde desde mi experiencia como como organizador del ultracinema ya no puedo decirte como cineasta crítico no nada de eso desde mi experiencia organizando el festival hay cosas que tú dices cómo es posible que los paseen tanto si no no son tan no están tan chidas no y películas y cosas como las que tú haces, que tienen mucho fondo, que tienen mucha forma, que tienen mucha, mucha carnita, muchas cosas de donde jalar, pues se extraña, ¿no? Que no, que no, que no de repente pues sean más conocidas, eh, que, no, que no haya, te digo, que no hayas eh, agarrado ya, un, que, no, que un crítico no te haya agarrado ya como bandera, como hay, hay casos, porque ahorita, por ejemplo, lo que nos decías, ¿no? ¿Ves el, el, esta programación de Media City aquí yo de chismoso me, me metí? Y no, no, no, no, digo, ya. ¿Se, se pasmó o, o, o solo soy yo. Se pasmó, es sí. tradición del podcast. ¿Sabes? Ya es como parte, parte estética del podcast. Hay, ¿no? hay que matar a la llamita. Sí. Entonces, este, no, no sé, no sé qué más iba a decir, Micha, pero. pero... pero se quedó completamente uh -huh. pasmado robotizado ahí, no, son... ahí sigue pero es... está como wow. sí, parece parece que este que sí continuado déjenme ah ya se fue vamos ahí pues ya sí. yo bien feliz hable y hable y no supe ni en qué momento me quedé Estabas hablando del Media City, de que está, acá, acá, acababas de abrir la página y estabas justo checando. Estaba, estaba viendo y me gustaría entender un poco esta programación porque hay, hay nombres que, no, que no, me, no me checan con el tema que se supone que está esta, esta selección. Pero bueno, te digo, vamos a, deberíamos empezar por, yo creo que Maestro Bunt, para este proyecto que, que tenemos de nuestra propia academia, Necesitamos a, a que haya una parte parte de, de generar curadores y críticos también para que podamos volarnos esos mundos, ¿no? que también no, por eso de repente no, que también que sacó The Sith Film de repente de, ves de, de películas, este, pues no, no, no, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero hay un montón de materiales mexicanos que valen muchísimo la pena y de repente pues, no son considerados. Nos hace falta crear una escuela de, de, de, de curadores acá muy nice. No sé cómo es la, la cosa en Bolivia, Camila, pero pues, supongo que va, va por ahí. De repente se agarran modas de temas, de repente se agarran modas de, de, de artistas. Me pueden bueno. linchar, sí, doy mi opinión, no, mentira. <risa> sí. Eh, bueno, creo que es como... Aquí le llaman rosca, ¿no? no sé si allá también hablan de rosca, ¿no? Es muy de rosca, que son las mismas personas siempre y bajo una línea más o menos parecida también. Y sí, o sea, creo que da mucho para pensar, ¿no? Pero yo digo que a veces hay que, por experiencias y experim experimentado yo también, pero con los festivales, entonces, a veces hay que desmandar sin mucha expectativa, a veces sale alguna cosa, a veces no, a veces es bueno, a veces no tanto. Y creo que eso deja bastante como para pensar cómo mover la obra, a quién queremos mostrar. A veces también no nos preguntamos quiénes quieren, quiénes queremos que vean lo que hacemos, ¿no? Porque a veces hay películas que les están yendo muy bien aquí de Bolivia, pero no las ve la, la, la gente de aquí. Entonces es como, ¿para quién estoy haciendo este cine también? Surgen esas preguntas. Pues sí, desafortunadamente nos hace falta esa parte, esa pata del, del, del trípode. Y, y venga ¿nos querés decir algo? Ah, no, rápido, Con, me, me, me gusta el diálogo, no quiero extender ya sé que estamos hablando pero es que lo que dice Camila me parece importante y entonces yo pienso como en, lo, lo intenté articular seguramente que no me salió pero como en esa doble, do, doble estrategia y, y me parece importantísimo y, y Ultracinema sería un ejemplo, ¿no? Entre otros tantos, el radical eh, ¿A quién le queremos enseñar, no? Eh, ¿Cómo queremos construir nos, nuestros primeros terri, territorios de proyección, de diálogo, de de, de nuevo de madriguera? Y y reconocer que eso es estratégico, y eso no es, no, no, ahí no hay romántico, y ya no, ni siquiera creo que estemos del todo interesados en ser legitimados por las miradas del norte, ¿no? Eh, al revés, ¿no? Que, quedó, quedó claro que, que no, que no saben ni verlo, ¿no? Y no, no, no hay tiempo de, de, de, de enseñárselos. Es bien interesante el proceso porque yo sí aprendí, como, como Bunty, como tú y como los que estamos aquí en esta mesa, a leer a Braca, Chamaya a Malcolm Legriza, etcétera. ¿no? O sea, sí están en mi agenda, ¿no? Y sí leí sus textos, ¿no? Y aunque no estuve en presencial en, en no sé, ciertos eventos canónicos del cine experimental, me los conozco, ¿no? Pero al mismo tiempo me tocó estar en, justo en procesos alucinantes en Bolivia o en la Mije, ¿no? Estamos en ese en medio. Entonces, eso es, es una... De hecho, tenemos ciertos ventajas y además hemos aprendido a trabajar con muy pocos recursos. Entonces... Cuando yo hablo de, lo, de, de estos espacios en los nortes, no, no es con deseo, ni con aspiración, sino con estrategia fría, cruda y ruda de, les podemos bajar ciertos dineritos, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, te, te me lo preguntaste, Ruti, no, no, te lo, no, no te lo contesté, que, que donde estoy, hay una sala aquí en Oaxaca, sala Elia, que es una sala chiquita, que está a dos cuadras del Zócalo super gentrificado y mi sueño, Guajiro, sería poder generar una muestra bimestral o mensual, no curada, así muy refinada, de esto que imaginariamente definimos como la investigación en América Latina Audiovisual e incluiría gente como Camille como los que estamos en esta mesa ¿no? y poderles ofrecer hacer dos cosas, por un lado esta estrategia local decir aquí en Oaxaca super súper gentrified no vamos a, a insisto, a llenar la salita que le caben 50 personas, pero le vamos a ofrecer 50 dólares a cada uno de los artistas en, en sus respectivas monedas nacionales y se los vamos a hacer llegar como se pueda eh, como primera agenda, ¿no? y entonces conseguirse un sponsor local en Oaxaca, que sería, por ejemplo, mi chamba, ¿no? con los artistas ricos, que sí los hay algunos, y decirles, te toca poner 6 mil pesos mexicanos para pagar los fees de estos 10 artistas que van a presentar acá. Y por un lado, estrategia local chiquita, que sé que van a llegar 20, 30 personas, 50 personas, y después estrategia mediática hacia afuera, donde después de 10 de esos programas, eh, te vuelvas, digamos, un pequeño referente y tú sí le, le puedas caer a estos gringos y decirles que tenemos estos 10 programas sobre, estoy inventando, ¿no? Eh, transgénicos, ¿no? Ancestralidades, eh, nuevos, eh, no, no, nuevos géneros eh, híbridos, etc. Y, y aquí están eh, eh, presentados, digo, cómprenlos para sus universidades, para sus distribuidores, ¿no? Pero ya no como una idea de legítima, es como, págame y, y, y perder esa, yo, a lo mejor suena muy crudo, pero bueno, es que yo ya, por ejemplo, perdí el, el, el encanto por, por el glamour norteño y sus festivales y ya solo pienso en esos términos, ¿eh? perdón. Y ya con eso cierro mi participación. <risa> no, está muy bien. Esta idea la escucharon aquí en ADES original. Si la ven ejecutada por ahí es porque se la piratearon de acá, pero es una idea de Bruno y bueno, esperemos que la logres echar a hacer Porque justo eso, ¿no? Yo sí, este he recibido por ahí mensajes de gente, ¡ay, es que tu festival cobra! Al contrario, deberías pagarnos, como si no supieran la, este, la, la precariedad también en la que se, se, se, se realiza el festival. Y además, sí, o sea, sí, digo, no, no lo expresamos, pero sí me causa cierto pudor, ¿no? Saber que no podemos retribuir más que con un agradecimiento y la propia selección y, y pasear su película cuando se puede, con los propios colegas mexicanos, ¿no? Hacemos la selección de cine experimental mexicano que afortunadamente hemos logrado pasear hasta en Etiopía, ¿no? Hasta en Etiopía hemos mostrado esta, esta muestra, pero pues esa es la única cosa con la que les podemos pagar. Entonces sí también necesitamos un espacios como ese eh, en donde se puedan generar, pues ya no digas... Eh, eh, un fee como luego te quieren cobrar otras películas, hemos preguntado, y 200, 300, hasta 500 dólares por una película, por una pasada en un sitio cultural donde no vas a cobrar, por Dios, o sea, en qué estás pensando, ¿no? Entonces, cuando menos una, una retribución, aunque sea mínima, pero bueno, ahí, ahí se queda, se queda también ese, ese balón botando. Eh, Maestro Bundlo, hoy ¿Lo noté muy muy cabizbundo y meditabajo. ¿Está usted deprimido de tantas cosas que suceden? La, la verdad sí, y el, el largo invierno no ayuda. Este, no, y... Pues no, no, no. La, la, la verdad es que tenía muchas preguntas y muchos comentarios acerca precisamente de la imagen del prototipo, ¿no? Pero como dices, yo creo que es un pretexto extraordinario para volver a tener a Bruno de, de invitado porque creo que el prototipo ofrece pues, un montón de, de capas sobre sobre las cuales comentar y, y yo debo ser muy honesto, no soy tan tan auditivo, sino más bien soy visual y eso es en lo que en lo que en lo que me clavo más en en cualquier tipo de, de proyecto, ¿no? Este eh, sin duda la música y toda la trama sonora de, del prototipo tiene, o sea, está, está amalgamada, ¿no? que yo creo que eso es una, una de las características de, de las, los trabajos de Bruno, que, que siempre hay como esta, esta amalgama muy, muy orgánica entre, entre la imagen, entre los sonidos. Entonces eso, eso es, yo, yo creo por eso he andado medio, medio, como dijiste, medita me trabajo y cabizbundo, Ese, eso también hay que acuñarla porque se oyó aquí, en nada es original, entonces este, hay que. No, nah, esa, es, esa es vieja, me la decía mi abuelito. Ah. <risa> <risa> bueno, pero, pero es familiar, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que es por eso más bien. Está bueno maestro, pues ya aproveche que tiene usted el, el micrófono y los reflectores para, para, para cerrar. Pues nada, eh, in, in, insisto en el, en el pretexto para, para poder conversar con, con Bruno en el futuro y además, yo, yo creo, como dice, es una película que ha estado como en constante movimiento y, y, y, y, y, me, y me llama mucho la atención, que yo creo que ya tendremos oportunidad de platicar acerca de eso, Cómo se anuncia una película especulativa, ¿no? Que yo creo que es como también un, una, un, un, un término bien, bien interesante de, de, de, de definir un trabajo que, que de entrada es difícil de definir en términos convencionales. Entonces, yo siempre, a mí, a mí siempre me deleito a escuchar a Bruno y poder platicar con él y. Y, y que nos comparta siempre su, sus dinámicas de trabajo. Como dices, Micha, las anécdotas que tiene Bruno son así como, como impresionantes y muchísimas. Entonces yo sí, yo, yo ahora pues lo dedicamos específicamente a la parte sonora, pero sí yo quisiera eh, pues aquí comprometer a Bruno delante de todos nuestros espectadores para poder platicar de nuevo en un futuro próximo y, y, y en cuestión de la, de la imagen específicamente, que también yo creo que hay una cuestión como, como bien, bien, bien eh, importante de hablar acerca. Y, y pues siempre es un gusto poder ver, ver a Bruno y ver su trabajo, que, que es siempre, siempre inspirador y, y honestamente envidiable. Entonces, pues gracias Bruno, gracias. Eh, a Micha, Carla y Camila, que pues ahora hemos estado los cuatro con nuestros invitados, lo cual cosa, es una... Cosa rara, una cosa rara. ...maravilla, es una maravilla. <risas> Disfrutémoslo mientras dure. Exactamente, ¿no? Entonces, pues nada más, un mi, mi agradecimiento y, y, y mi gusto por, por estar aquí con, con todos ustedes. Pues sí, Maestro Bund, ya está. Armemos una parte dos, pero, y porque sí, la película además tiene, tiene un montón de, de cosas que contar, que platicar, ya, ya este, más adelante en el año eh, retomaremos con Bruno esa parte. Ahora, bueno, pero un poquito el pretexto, aunque hablamos de todo, ¿no? No solo de la parte musical, pero bueno, creo que sí, sí da para, para una segunda y tercera, y por qué no. Este, pero bueno, ya hay más tiempo que vida, hay más tiempo que vida. Camila. Bueno, que Siempre es grato conversar entre nosotros y que me parece que está buena la estrategia de mirar hacia el norte de una forma muy dura, muy fría. Y sí, yo, yo digo que a veces uh, surgen esta clase de situaciones y hay que tomarlas de, un, de una forma así, con cabeza fría, porque para ser sustentable también el trabajo de uno, ¿no? Entonces, eso. <risas> Venga, no rapidísimo. A... Toma la palabra antes de que... Camila, tú, bien. Que no, no sé cuál es tu relación con Miguel y Lari, ¿no? Pero, por ejemplo, este, el, Cousin tiene ¿sí? una convocatoria como rara, ¿no? En esta idea de lo indígena de, que desde el norte se construye como indígena. ¿no? Este año yo insistí en, en, en varios colegas mexicanos en que metieran, ¿no? ¿no? No pongo aquí sus nombres por no, no es necesario, ¿no? Pero... Eh, seguramente la abrirán el próximo año nada más como estar atento a esas cositas no, no, y yo, yo, yo quería agradecer, ya no quiero hablar más pero gracias Antonio por sus palabras y por supuesto estamos aquí abiertos a un segundo momento, tercero, para platicar siempre y admiración y cariño por lo que se está haciendo desde allá pues Ahí está Camila, la verdad es que sí por eso de alguna manera eh, tratamos de de, de, de colarla donde se puede a Camila, porque este, allá tiene, tiene mucho talento y pues sí, aprovechar también estas posibilidades, explotar como esa parte folclórica de los, de los festivales norteamericanos, europeos, que, que, que, que como dice Bruno, construyen esta, esta parte indígena, esta parte afro mestiza, lo que sea, y pues bueno, sacarle partida por ese lado, y por otro lado, pues sí, vengan, vengan los, sus dólares, ¿no? Que vengan, vengan a, a nosotros. Entonces habrá que ir, ir pensando y construyendo este... Tal vez deberíamos hacer un capítulo en inglés en donde digamos, ay, somos algunos cineastas acá muy talentosos y vengan a estos dólares. No sé, algo, algo hemos, hemos de inventarnos. Buenísimo. Carla González Treviño. Pues este... Pues ya, bueno, muchas gracias a todos y a Camila también por, por la presencia, ¿no? A Bruno, a Bunt, a... a... A Micha, ya dije Camila, a mí. Ah. Y este, pues sí, o sea, buenas, buenas propuestas. Eh, eh, finalmente ya veremos cómo va funcionando la onda y pues así creativamente poco a poco podremos ir, irnos haciendo despacios ¿no? este, en todos los medios y también en el cine experimental y demás. Digo, finalmente tampoco es, es pecado querer que que lo que haces te dé más, ¿no? O sea, yo creo que está bien y, y pues sí, pues uh, copiar esquemas también que nos puedan funcionar, ¿por qué no? ¿No? Bueno, no tan copiados, sino porque pues, también eso luego es el error, ¿no? Y este... Y pues muy buena plática con Bruno y pues ya, <risa> muchas gracias y pues a seguirme escuchando música y pues también igual como decía Bunt, pues igual ya tendremos otro chance de volver a platicar que se pone, bueno, el chisme. <risa> eh, pero, eh, pero sí hay que copiar esquemas, porque acuérdense que nada es, nada original, es original. Sí, o sea, el, lo adaptas, pues, es, lo... Exacto, lo... Eh, eso iba, Carla, o sea, sí puedes, o sea, muchas de las ideas que surgen de ultracinema no crean que son por generación espontánea. Es algo que vimos por ahí, que ya vimos que en Groenlandia hicieron un encuentro de no sé qué. Ah, ¿qué tal si hacemos algo acá, pero le damos este twist...? le agregamos salsa picante y entonces ya sale algo más mexicano, ¿no? Sí. Y de repente por allá, ay no, pues que una, hicieron una película donde ponían una cámara en un baño, 24, ¡ah! ¿Qué tal si la volteamos en lugar del baño que es un poco grotesco, volteamos la cámara para, para el espejo, no sé, y, y le ponemos un sombrero de charro y ya lo hicimos más mexicano. O sea, sí estamos copiando y sí hay que aprender justo cómo se manejan esto. O sea, esto de la de la de la, este del merchandising pues es, es una cosa que sí nos podría dar como, como unos extras. De hecho, desde aquí no estoy para contarse Ustedes no están para saberlo, yo para contárselos pero en gran medida el merchandising salvó la edición número, la, la, la del 2018. Fue donde más, más metimos, más le invertimos y sí, terminamos regalando un montón de cosas. Pero vendimos un montón ahí en Jalapa, entonces, este porque se prestaron las condiciones, ¿no? Porque se prestaron, incluso el, el, el, nuestro queridísimo Pablo eh, eh, Martínez Zárate nos donó, así el, el derecho de utilizar las imágenes de, de, de la colección de, de fotos del 68 y sacamos una colección de postales que se vendieron como pan caliente, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser, hay que saber, hay que invertirle. Y hay que saber cómo los momentos... Estas últimas ediciones, bueno, virtuales, pues tampoco se, se prestan, ¿no? Las, las que han sido acá. Pero, por ejemplo, los libros que decía este Bruno, que son unas, unas libretitas hechas con las cajas de Super 8, es una idea que nos fusilamos literalmente. Azucena, a saludos. Ella las hizo, las trajo desde Argentina, no sé dónde. Y, y dijimos, ah, pues es una buena idea, ¿no? Pues hay que replicarla. Y también se venden como pan caliente porque pues están maravillosas. Entonces, sí, sí, el merchandising puede ser una, una vía y, y ahí tomen, tomen nota porque vender los fotogramas, vender uh, impresiones de esos fotogramas, vender, eh, pues hay un montón de cosas, ¿no? Los, los postales, libritos, stickers, botones, eso nos ha, nos ha salvado. Ahí, este, justo, justo, eh, hace rato les quería comentar, tenía yo el proyecto con Gregorio, en algún momento cuando, cuando estudiaba en Estados Unidos, Fui a una proyección donde vendían unos kits de Craig Baldwin, no sé si fue en Estados Unidos o ya fue de regreso acá, pero bueno, estos cuates de Craig Baldwin, los, sus fans vendían cachitos de películas de su acervo, vendían un botón, vendían un fanzine, vendían un cassette con cosas, con un montón de cosas para los fans de Craig Baldwin. Y yo le dije a Gregorio, debíamos hacer esto, tú tienes archivo, sacamos un botón, sacamos esto, sacamos lo otro. Esto porque ahorita Bruno mostró a la, a la cámara, ustedes no, no lo vieron, los que nos están escuchando, un botón que Ultra Cinema sacó en su momento como homenaje a Gregorio, a Gregorio Rocha, a Jimena Cuevas y a Naomi Human Entonces ya no se logró, ya no se logró ese, ese, pero pues son, por ejemplo, con Jimena, se pueden sacar fanzines del propio Bruno, de, de, de, de Antonio Arango, de la propia Naomi entonces, sí hay, sí hay ideas, solo falta, pues, de repente, poderles echarlas a andar. Y a los que nos están escuchando, si llegan a ver que Bruno lleva una proyección y lleva sus discos, cómprenselo. O cómprenla, bájenselo, pero, pero consúmanlo. Además, ¿no? Si, si algún día el Maestro Boom se decide y, y, y como parte de su, de, de, su, de su gira mundial, tiene cachitos de sus, de sus fotogramas de Super 8, o, o yo no sé, a lo mejor, este... Se le ocurre sacar camisetas como esta que traigo aquí, que no voy a decir qué dice, porque qué bueno que no la pueden ver, que, <risa> que, que, su, que, su, que, que el buen Buntowski me, me regaló. Entonces, consúmanlas, por favor. Ahí Bruno nos está también mostrando un montón de cosas que tiene ahí como para pequeños souvenirs. ¿Quién no quiere tener un recuerdito de, del prototipo, no? Entonces si esa parte funciona para, para las películas comerciales, nosotros, los, los, los, los, los colegas, los, los interesados en estos temas, tendríamos que, que tener la capacidad para también hacerlo funcionar. De repente nos gastamos más en, en, en, en otras cosas, eh, a pesar de, bueno, pues sí, de lo que ya hemos hablado aquí de los temas monetarios, pero bueno, ya, estuvo bueno. Bruno, nos dejas ahí con la, con la, con la cabeza rebotando muchos temas muy interesantes. Y, y, y bueno, te esperamos pronto para hablar de, eh, de la película en sí, del prototipo. Por el momento los vamos a dejar con un track más eh, para, que, eh, para que lo disfruten. Y eh, cuando este podcast salga a la, a, al aire, les vamos a incluir un pequeño código QR para que eh, se, va, se descarguen el, el, el disco completo, cortesía y generosidad de, del propio Bruno porque pues, no nos iba a dar tiempo de, de pasarlo todo. Más bien no nos dio tiempo, nos hubiera encantado. Pero para que no se queden con la duda y, y disfruten todo el, el trabajo completo de Bruno, este, el, les vamos a dejar un link de descarga aquí. Bruno nos, nos sigue mostrando a la, a la cámara su colección de, de botones de, de cineastas famosos. y, ¿Es y deberíamos... sí. no, o sí. sea, el objeto es el objeto. O sea, queramos sí. o no, sigue siendo algo... Ya no lo mencionamos, pero el propio disco, ¿no? Digo, para los, ya no, ya él lo decía, ya no hay dónde leerlo a veces, pero tener el propio disco es, es, es para los de la vieja guardia al menos, siempre, es, siempre tiene un valor, valor extra. Pero bueno, ya, ya nos alargamos demasiado. Bruno todavía tiene algunos cuantos, igual si les interesa adquirir el CD este, en físico, pues échenle, échenle un grito que imprimes unas mantas con algunos fotogramas de la, de la peli para que sean así como que los puedes poner en tu pared, ¿no? O, bueno, los puede poner uno en la pared así de la casa. Ah, no sé, como ornato también, ¿no? O pues sea, unas, unas impresiones en papel fotográfico, ¿no? Para que se puedan sí, enmarcar, sí, ese tipo de cositas. Sí, sí me, me las imaginé así. Ajá. Pero bueno, ya platicaremos de esto y más en eh, la segunda parte de esta conversación con Bruno que tendremos en algún momento de, de, del año. Mira, sus fitogramas, nos está enseñando aquí en la cámara sus fitogramas también que, que, que, están, que están a la venta. No, no, no, él no, no lo quiere decir, pero están a la venta. Entonces están maravillosos ahí para que, para que lo, lo busquen. Y bueno. Los dejamos con ese track del de, eh, disco El Prototipo que nos dio pie a platicar de, de música, de cine experimental y muchas cosas más. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original, que recuerden que estamos a, al borde de los 100 capítulos, cosa que nunca imaginamos, ¿verdad, Master Boot Cuando empezó esto, no. nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a más de 10, la... la, la la aventura no era para tanto, pero bueno, aquí estamos, estamos disfrutando mucho de este viaje. Esperemos que ustedes lo estén disfrutando. Se nos olvida, siempre no estamos acostumbrados a decir que se suscriban, que lo compartan, que, que, que se apunten. Si, si por ahí, por azares del destino, ustedes son prominentes figuras del cine experimental y aún no han visitado el podcast, por favor, no, este, no, no, no sin, sin ningún tipo de, de, de pena contáctenos porque de repente pues, se nos van las cabras estamos aquí allá, estamos tratando la lucha por la supervivencia y se nos van las cabras al monte entonces eh, acérquense a, a, aquí al podcast, la cabina está abierta para platicar y bueno, los esperamos el, en la próxima, adiós Bye, Bye.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 Estás escuchando Nada es original El podcast Más pirata de las redes Un proyecto De ultracinema Presentado por Carla González Camila Perales Antonio Bunt Y Michael.